Emilia Atias habló del femicidio de su cuñada Leila Sibara, fue una tragedia. A fines de noviembre pasado, la vida del Turco Nain cambió para siempre debido al femicidio de su media hermana, Leila Saniye Sibara. La joven falleció en plena calle a causa de un disparo en la cabeza efectuado por su expareja. A partir del trágico hecho, el humorista y su esposa Emilia Atias optaron por mantenerse en silencio. La actriz solo había publicado una imagen en la marcha de Ni Una Menos, muy conmovida y pidiendo justicia. Por Lucía. Por Lila, Por todas. Basta de impunidad, fueron las palabras de Emilia en su posteo. Sin embargo, después de casi tres meses del asesinato de Leila, la ex Casi Ángeles rompió el silencio y habló en Agarrate Catalina sobre el doloroso episodio familiar. Lo de Leila fue una desgracia, una tragedia, como todas las que les pasan a las mujeres que fallecen por femicidio, expresó. Lo de Leila fue una desgracia, una tragedia. Particularmente, yo hace tiempo que vengo militando para generar conciencia porque lo que pasa en nuestra sociedad tiene que cambiar desde lo social y lo político. Las cifras, de mujeres asesinadas, son alarmantes y es muy triste porque estamos hablando de vidas. Y con una política de estado fuerte y con una movilización de conciencia, como las que estamos tratando de generar las actrices, colectivo Actrices Argentinas, desde un minúsculo lugar,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 Gracias a estos cuestionamientos, la gente está empezando a pensar distinto. Hay que educar a los hombres, concluyó tajante. ¿Qué? Emilia Atias habló por primera vez del femicidio de Leila, su cuñada, fue una tragedia. En noviembre del año pasado, la muerte de Leila, medio hermana de su pareja, el turco Naim Sibara, la golpeó con la fuerza de un tsunami. Sin embargo, apenas conocida la noticia en los medios, Emilia Atias prefirió resguardarse en el silencio y la contención mutua con el padre de su hija Gina. Por eso cobra más valor aún el testimonio que la actriz le dio a Agarrate Catalina, el ciclo que Catalina Dluji conduce a través de la 1110 barra radio de la ciudad. Lo de Leila fue una desgracia, y una tragedia, como todas las que les pasan a las mujeres fallecidas por femicidios. Yo particularmente hace ya tiempo que vengo militando para generar una conciencia de lo que pasa en nuestra sociedad, que tiene que cambiar desde lo social y desde lo político, lógicamente, expresó. Las cifras son cada vez más alarmantes y es muy triste que sea así porque estamos hablando de vidas. Y es algo que con una política de estado fuerte, y con una movilización de conciencia como la que estamos tratando de generar las actrices desde un minúsculo lugar. Y otras mujeres que tienen agrupaciones feministas más allá de la nuestra, también lo hacen, esto de generar conciencia, tratar de que la gente despierte. Agregó, ya metiéndose de lleno en una problemática que afecta a las mujeres en particular, y la sociedad toda en general. Yo creo que da resultados porque hay mucha gente que gracias a estos cuestionamientos que se hacen en la televisión, o en las casas, o en las calles, están empezando a pensar distinto y a darse cuenta cuál es el problema de raíz. En mi caso particular, lo haría sin tener hijos, por un mundo mejor para la gente y para hacer algo de mi vida, ya que estoy en carne, encarnada en carne, valga la redundancia, y más aún siendo mamá. Analizó, para luego referirse al colectivo Actrices Argentinas, que ella también integra. Somos un grupo muy heterogéneo pero con un mismo fin que nos une, que es pelear por la, la igualdad de la mujer, por la concientización de que la mujer no es un objeto. Para luchar porque haya aborto legal en nuestro país, hay varias causas más allá de esto. Y creo que respetamos, nosotras hacemos un gran ejercicio de respetarnos en las asambleas de respetar las maneras que tiene cada una, que es un poco una demostración de lo que es la sociedad. Comentó. Hay gente que tiene un ímpetu distinto, hay gente que es más tranquila, y todo se aprendió a respetar. Siempre se ha visto en las movilizaciones espontáneas de la sociedad que han sido revolucionarias a lo largo de la historia. Han empezado con voces agresivas, siempre hay un tinte como más agresivo, es como un estado normal de una revolución, una arista normal para que suceda. Este es un sector que está muy enojado, muy dolido, han perdido vidas, tenemos miedo, queremos definitivamente que esto cambie. Hay mujeres que lo expresan de una manera distinta porque en su historia personal les toca una fibra o porque sinceramente tienen una personalidad distinta. Es normal que hasta que empiece a haber un poco más de equilibrio esto sea así, concluyó. Vale recordar que Leila Sánchez Ibarra fue asesinada de un balazo en la cabeza en la madrugada del martes 27 de noviembre pasado en la intersección de las calles Betere y La Rea, de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Por el hecho fue detenido Luis Alberto Villalba, quien era su pareja en ese momento y con el que, según informaron fuentes de la investigación, la joven mantenía una relación signada por la violencia.